El más de la cárcel que, lo que hace es, una, es una serie argentina que da Netflix a cuesta ¿sí? sí. de nosotros, suscríbete, Gracias. Del, sí. eh, Gracias. Nos falta dinero. Gracias, Netflix. Se trata de que cae un gallo que es Paco a la cárcel. ¿Cachai? Can. Creo que es así, no me acuerdo bien. A mí me recomendaron esa serie. Eh, y el loco cae en donde en la cárcel ya habían matado al un que la llevaba, que la explican en la 3. Okay? Es que es el la ah, sí, hombre, es maravilloso y eso. Es, es la 2, y después en la es 1 te la... explica cómo llegaron a la 2. Ah, la 3, 3 es la... 5, No, la, la 2. Y la cierran, bien, explican... la cierran muy bien, la cierran muy bien. La muy bien. Se nota que escribieron la 1 con, con la 2 antes, ¿cachai? ¿Sabes? No, es que, no es que hicieron la 1 y después pensaron, ah, vamos a escribir la 2. No, no, no, está escrita desde antes todo. Se nota muy, mucho y no, no imagínate muy bueno bueno y se va desarrollando que el gallo el gallo que, que es Paco se enamora de la enfermera y están los gallos que están dentro de la cárcel Está, hay, hay una cosa que yo me di cuenta con las cárceles que mm. todas las cárceles representan muy bien lo que es el país sí, pues. prison, break, prison break explica cómo son las cárceles gringas eh breaking Bad en la 13 no. eh, explica cómo es la Honduras de autos por claro, y bueno, y después Okay. y Argentina <risa> la gracia de la, la, gracia de la, de esta es que hay una lucha entre los güeyes que quedaron afuera y los que quedaron adentro y en la 2 y en la 3 explican por qué se separaron los grupos. Estamos hablando que el Alcaide es un gol terriblemente corrupto que se entiende con los trafica con los locos y el loco sí. va sacando a los hueones que hacen que la llevan dentro y hacen todo un negociado. Es muy buena esa serie. Está hay una parte muy bien que es muy hecha, buena Sí, cuando se viola en el weón, ahí en la 2 o en la 1. Sí, pues sí, no, no, no, no, no, no te salpés, no te salpés. Sí, no, está muy bien. Y el, A mí... y el chico, y el chico, el chico está muy brillo, el, ahí en sí. el ahí, y... Sí, pues Pedrito, Pedrazo. Sí, está muy bien. A mí, este, este me pasa. A mí el marginal me sirve mucho para, para, para hacer esta pregunta. ¿Por qué mierda no se puede hacer el marginal en Chile? <risa> Pero, ya. ¿Por ¿Por qué? Ah, no, la una pregunta legítima, legítima, o sea, vale, tratamos de hacer el marginal en Chile, el, ¿por, el, no, de, ¿por, el, ¿por el, qué no? Gente que no escucha, la vamos a contestar todos juntos, porque el autor cuñeco, según lo que dice el Camilo, pero, sí, está sí, está vos, para pero qué, pu qué puto, puto! Sí, me estás entendiendo muy bien, porque aquí en Chile hubieran hecho, el marginal, hubieran hecho el marginal y hubieran puesto al Benji Vicuñi. Como el weón, así como el principal. <risa> te lo prometo por Dios, te lo prometo por Dios. Deformando, deformando absolutamente la, la, la médula de la weá. ¿Cachai? Porque aquí aquí en Chile el audiovisual es negociado. No, no le interesa hacer un producto bacán, entretenido y que quede original. No, no, que salga veis y, y ganamos esta platita, bacán. Y, ya. y eso es. ¿Cachai? Los actores de allá no aparecen acá. Dime, dime. No, mira, el sapo, el sapo. ¿Ya? El, sapo, el, el, el sapo, el sapo, el, el malo de la segunda temporada final ah, El sapo. Oh. Dime, un actor en, dime un actor en Chile que lo haga. No, no, hay, no, no, por, no hay, porque de la no, la existen. no existen de esos gordos. No existe un actor gordo. Porque en Chile un actor gordo es como, gorda no, tiene que ser bacán. No existen. O sea, perdón, perdón, perdón, si sí existen, si sí existen, sí existen. Sí existen. Sí existen. Sí existen muchos. Lo que pasa es que no, no, no, no logran pasar estos filtros para pa aparecer en la tele. ¿Qué sé? E, y ese es el datado, ese es el gran atado. Argentina acepta a un guatán gordo, a un guan gordo feo, y lo pone, y no tiene problema. Acá en Chile no, acá te pondrían algún un guadán así como a Cristian de la Fuente. Como el Santo. ¿Cachai? No, entonces no, no, no, no, Sí, un guon musculoso, exactamente. Y lo otro. Estamos, el, go, el gordo el, el pija grande de ahí, ¿cachai? y claro. lo otro y esto es súper en serio, otro ¿ah? te lo voy a decir, super en serio aquí no existe chi, no existe equipo de audiovisual que se atreva a ir a una cárcel a grabar no hay porque Joder, acá, porque son cárceles reales son cárceles reales y va el equipo de producción y graba y tiene que pedir permiso y toda la cuestión acá en Chile no no hay no hay no el, el camarógrafo bacán si va a la cárcel, se preocupa de que no estaría bacán trabajando. Estaría súper preocupado de que le roben la cámara. ¿Y eso te influye en la grabación? Sí, es, es cierto, si sí, todo lo que yo te digo, que es como super clasista, es verdad en, la, en el audiovisual chileno. El audiovisual chileno, weón... A lo mejor otros rubros no son tan clasistas como yo lo pienso. Pero el audiovisual chileno, weón... Una weá culia que, que se llega a pisar la cola en, de, en sí por, por esa mierda, ¿cachai? De verdad que el director chileno es cobarde. Sí, absolutamente, absolutamente. No hay ningún huevo, no hay ningún huevo en ninguna parte, en ninguna parte. Mira, Por eso se, hacen, lo que me... se compra el programa hecho y se hacen y no y no y no. Bueno, voy a hacer mi propio programa y me voy a arriesgar con esta hueá, con esta apuesta. No, no. Voy a comprar un un programa que ya está hecho y lo voy a volver a hacer igual. es. ¿Sí? Oye, eh, de verdad, a mí el marginal da clases, da clases de por qué en Chile el audiovisual es malo. Clases, clases, clases lejos. Eh, sería muy bueno que lo estudiáramos todo y pero, viéramos por qué en Chile no se puede hacer el marginal y jamás saldría. ¿Por qué? ¿Sí? Tiene el marginal una gran, gran. Serie? Por ahí va mi reclamo. Y de eso. Pero, no, pero, eh, creo que, pero lo que yo creo que, por ejemplo, con las teleseries de los años 90, el eh, Canal 7. Eh, hubo una experimentación... ¿Algo hizo? Del, sí, pues, eh, dentro de, lo, de cómo se estaban llevando las tres series. Ese es como un análisis que hago yo. Me imagino, no sé qué podría hacer. Que ser. Mm. Eh, y experimentaron harto. Probaron con harto... No, no no, cómo se llama el director de esa... De esa, de esa el Sabatini. La, de, de, de Sabatini. Pero ya después pasó que cuando terminó ese periodo, ¿sí? porque mm. eh, eh, Canal 3 se hacía con las tres series medias que en piña. Que además sí. era como había como Pero pasaba esto que el primer semestre yo veía, me acuerdo, las del 13 y después me pasaba del 7 era una cosa muy rara, pasar ese tipo. por lo menos lo hacía yo Y después como que los locos cacharon la fórmula, el, el canal Mega Noticias, o sea, Megavision Trató de hacer una televisión, fue muy mal Y las televisiones de ahora como que ya no se calientan la cabeza Como que ya cacharon la wea venden claro. cebolla, muy caricatura y ya Y se acabó Sí, y como que no funciona ya como cacharon y... Cachar la fórmula, que yo creo que por ahí va la web. Y por ahí están vueltas los huercos. Lo yo creo que por eso. Sí, no. Sí, no, y cuando hacen series así salen. No, no son muy creíbles. No, igual es verdad lo del.. Igual es verdad lo del.. Behem Burrío. Ya dale, ¿cuál sería tu. También ha <risa> parecido Mehem?